A punto de arrancar camino de Albacete en las marchas de la dignidad eh, que nos están conduciendo a la capital del de Oso y el Madroño desde distintos puntos del Estado español, con Ada y con Alejandro, con Alejandro y con Ada. buen día, buenos días. <risa> Eh, <risa> acabáis de llegar desde Santa Pola Ya habéis hecho un buen trecho del camino Seguiréis haciendo más trechos del camino eh, Ada, ¿cuáles son tus razones Para hacer esta marcha de la dignidad? Yo creo que tengo una razón En cada parte de mí ¿no? Que camina, creo que las razones Son muchas Hay que salir porque hay que salir por, por la dignidad Por el respeto Por, por una vida digna Por el todos esos parados que hay, todos esos desahuciados, toda esa educación que al final se nos está quedando en nada, todos los, los pilares que habían se están, bueno, creo que tiene un poco de carcoma, eh, la sanidad por el copago, por las, los capacitados y discapacitados, por las capacidades y discapacidades de cada uno, ¿no? Y ver hasta dónde llegamos y ver que sí es posible muchas cosas. Y bueno, hay que, hay que marchar y hay que salir. Alejandro, ¿cuáles son tus razones? Supongo que algunas coincidentes con la teada, ¿verdad? No, prácticamente todas. <risa> es simplemente el, el, el intentar darle un vuelco al, al sistema y, y que esto salga adelante de la mejor manera posible. En un, en un clima también hace un poquito de respeto y, de, y sobre todo de dignidad. Eso es lo que nos hace falta. Todo. Un poquito de dignidad y Pues muy buen camino. <risa>